Bien, vamos a recibir la llamadita, bueno, y luego hacemos el okay, comentario. adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido panelista. Ahora mismo estoy celosa, nada no, más dejamos oportunidad al WhatsApp. Oye, eh, yo quiero que eh, la a gente... usted que estaba tiene, llamando. Sí, oye, yo quiero eh, la gente que le da seguimiento a las recogidas de basura en el Ensanche Duarte. Aquí se expone a la basura los martes y dura la semana interespuesta. A ver quién es que tiene que... Darle seguimiento a eso, porque esto aquí nunca había pasado. En el Sánchez Duarte siempre era, era limpio, limpiecito, y ahora es un desastre. Muchísimas gracias y atiendan a la Bien, llamada. Bien, gracias, gracias a usted por la llamada. Adelante, Carolina. Mira, eh, amado, amigos televidentes, y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, quiero mostrar estas imágenes a ver si nos condolemos. Señores, yo aquí en diferentes ocasiones he hablado de la, seguridad, de la responsabilidad ciudadana del compromiso y de la responsabilidad que tienen las instituciones de recoger, de que estén limpias las aceras, las cañadas, la, las zonas cercanas a los ríos, pero por Dios. En estos momentos se encuentra, se encuentra una brigada de cinco hombres eh, del Ayuntamiento Municipal, eh, específicamente de la Unidad de Gestión de Medio Ambiente de la Alcaldía. Hay que ver la cantidad inmensa, señores, de plásticos, que hay en esta cañada, que cruza sí, varios la, ca la, que la, cañada la cañada del cañada. diablo. Tenemos el tema ahí, chamo, el título. ¿Le dicen la cañada del diablo? Sí. Quebrada Grande. Así sí, que sí. Que se bueno, la ahí. sí, la cañada del diablo también se le llama. Eh, ¿A dónde está? Ese es por la, por la parte... Esa de es la que pasa por aquí en la que pasa por... Sí, sí, no, yo ¿verdad? sé, ese, pero esto es por el lado de Las Sánchez. Estas es imágenes, ¿verdad? Sí, este es por la calle de Las Sánchez, detrás del colegio Santa Rosa de Lima, y como todos los franco-macorizanos... Eh, sabemos, hay una. Esto cruza varios sectores de San Francisco. Sí. Pero señores, lo que yo quiero significar y, present, y, y decir acá es que, ¿cómo es posible que ciudadanos de nuestro pueblo, señores? Porque por más que usted vea, el ayuntamiento tiene la responsabilidad, claro. Sí, pero la Ahora, tiene responsabilidad. esos plásticos que están ahí, ¿no llegaron solo? No. O sea, cada uno de esos desperdicios. De ese material que dura miles de años para degradarse, para desaparecerse. Y el mal, que el daño que le causa al medio ambiente, al suelo, a los ríos, a todo el ecosistema, es invaluable, es incalculable. Como imágenes como esta nosotros tengamos que presentarla? Y nos molestamos, amado, cuando salimos en la revista Vogue o en revistas internacionales por la contaminación. Hay que tener un poquito de conciencia. Eh, si, si desea producción, por favor, solo déjenme las imágenes. Ni a mí no me pongan. Yo quiero que vean esto. Porque es que no es posible que los comunitarios, que la gente de los barrios, de esas zonas por donde pasa esta cañada o por donde pasa lo que algún día fue algún rito, ¿verdad? Esté en estas condiciones. O sea... ¿Qué pasa por su mente cuando usted toma una bolsita, una funda de basura para que se entienda, para echarla en una cañada, para echarla en un río, para usted bajar el cristal de su vehículo y tirar la basura a la calle o ir caminando y tirar la basura en la zanja o en la cuneta como se le dice? Cuando usted está en el río, que hace su cocina o que lleva la comida ya preparada y deja los desperdicios de ese fogón de la preparación o deja los plásticos en el río. Cuando usted va a las playas, como pasó en Semana Santa, Señor, en las terrenas y diferentes playas del país, eso daba pena, daba vergüenza. Pero no nos vamos a ir más lejos. Esta es la condición de esa cañada, la condición del río Jaya, que debemos de recordar que en inicio de la gestión de Alex quiso limpiar, eh, sanear un poquito el, el, el, el, el, la, o sea, la parte del río, adecuarlo, limpiarlo, pero es en vano. El, el, el, el pobre, el mire, esa es el, esa persona, son su, de la, de, sí, de la de unidad la, de gestión, se parte de la brigada, son cinco caballeros solamente que hay que no dan abasto para la cantidad de plástico y basura que hay. Este pobre hombre, usted lo está viendo así, eh, eh, arriesgando su vida en la parte que tiene que ver con la contaminación que hay ahí, porque hay una pudredumbre, la contaminación, los bichos, los ratones, las cucarachas y todo ese ambiente contaminado que está ahí. Tienen esos caballeros que si bien es cierto es por un pago, que para ese trabajo que se le hace, sí, pero... pero si usted como ciudadano no echara todos esos plásticos ahí, pero ni decir, ahí viene la temporada de lluvia, las inundaciones que provoca esto no es sencilla, por eso tenemos nuestras calles, amado, amigos televidentes, que cae una agüita e inmediatamente están rebosadas y los vehículos... La Sánchez, precisamente, una de las que se La se Sánchez, totalmente. sí, la Avenida Libertad también, sí. que cruzan, esto también le cruza por ahí. Entonces, luego queremos reclamar, luego queremos decir que la alcaldía no, no limpia los... los los, ¿Cómo se llama? Las cunetas por donde pasan eh, las tuberías, por donde debe de filtrar y correr el agua. Luego reclamamos, ¿pero qué usted está haciendo? ¿Cuál es el comportamiento que usted tiene en compromiso, en cuidar, en preservar el medio ambiente, en cuidar los ríos? señores? nosotros debemos de ser y tener un poquito de conciencia. No haga esto, no eche los desperdicios No eche los plásticos a las cañadas A los ríos, en las playas, en las calles Cuando usted vaya caminando Enseña a sus hijos a que la basura debe de ir al zafacón Enseña a sus hijos a sacar la basura Cuando pase el camión recolector de los desechos No coja de un sector a otro, de una localidad a otra A llevar la basura para no tenerla en el frente de su casa Pero sí hacerle un vertedero al vecino de otro barrio barrio. Por ejemplo, como en la Villa Olímpica, que se viven quejando los moradores porque tienen vertederos en las esquinas porque parece que otras comunidades van y echan sus desperdicios ahí. Hay una problemática, claro, con el ayuntamiento y la recolección de los desechos, pero eso no es el, el, el ayuntamiento ni Móvil Soluciones que tiene que ver con esa cantidad de plásticos. Esos cinco caballeros podrán limpiar y recoger eso o Por lo menos una parte Si alcanzan, porque ahí ellos no se vende Tanta basura y tanto desperdicio que hay ¿Qué, ¿Qué se gana? ¿Qué ganamos nosotros? ¿Qué ganan las comunidades por donde eso pasa? ¿Qué gana el medio ambiente? ¿Qué perdemos nosotros cuando se pone A gente a trabajar de más Pudiendo evitarse Si usted no echar esas basuras ¿Qué ganamos cuando se limpie y usted vuelva a echar Esos plásticos? ¿Quiénes son los responsables? Son los de la zona generalmente, y claro. algún eh, desaprensivo que vaya de otro lado. Pero el que está por ahí es el que crea esa situación. Sí, pero hay que decir que muchas de esas de esos desperdicios vi, vienen arrastrados desde de lugares remotos. O sea, realmente es así. Entonces, eh, o sea, presentando estas imágenes, y nos limitamos acá porque es lo que nos preocupa y compete en este momento, nosotros como ciudadanos debemos de ser, señores, Amigables con el medio ambiente, ser responsable, cuidarlo, protegerlo No eche desperdicios en las calles Repito, enseña a sus niños Existe una educación primaria que es la del hogar En la escuela te enseñan a escribir, a leer, historia, matemáticas Y un poco de educación a nivel general Pero en el hogar, en esa educación primaria desde chiquititos Es que debemos de enseñarle a los hijos que la basura no se eche en las calles, que no se dejen los ríos en las playas, que las llaves se cierran, que la luz hay que apagarla cuando estamos en la casa, si no la estamos utilizando y si salimos también. Todo este comportamiento, todo este comportamiento de responsabilidad, de educación, que es desde el hogar, que se impregna, que se enseña y que se demuestra con el ejemplo porque no ganamos nada con decirle esto a los hijos cuando nosotros nos lo hacemos o ellos nos ven con un comportamiento irresponsable. Le queda corta la palabra irresponsable a todo el que echa plástico, a todo el que pone cañadas, ríos, playas, lagunas, todo lo que tenga que ver con echar basuras en las calles. Corta le queda la palabra irresponsable al que hace este tipo de actos. Esto es un crimen al medio ambiente, señores. Esto es un crimen a la seguridad de los ciudadanos de las zonas donde eso se inunda. O sea, el nivel de afectación que se tiene en los vehículos cuando llueve. Muchos se quedan eh, eh, parados, ahí varados, por el agua porque lo, lo, los tapa. O sea, lo, lo llega a un punto donde no es posible transitar. Pero tenemos eso cuando llueve, que se tapan eh, la, las calles. Pero también tenemos la contaminación, señores. Tenemos que hay que pagarle a brigadas para que vayan a hacer ese trabajo. Con algo tan sencillo y simple como usted coger esos plásticos o las basuras para echarla a un zafacón o ponerla al frente de su casa cuando vaya a pasar el camión de la basura. Yo, yo me pregunto, si el ayuntamiento desarrolla un programa de reciclaje de plástico, porque el plástico tiene valor. Claro. O sea, se puede reciclar. Si el ayuntamiento desarrolla un programa de ese tipo, ¿qué tan complicado sería eso para el ayuntamiento de San Francisco de Macorís? ¿Qué tan complicado sería hacerlo? Porque desde que tú le digas a la gente que ese plástico de esa botellita que de agua que él acabó de tomarse tiene un valor que puede serle devuelto por lo que le costó esa botellita, yo pienso que la gente quizás ya no la tire, sino que la lleve a un sitio para venderla. Amado, o sea, yo pienso que eso podría ser una solución, eh, no, quizás no definitiva, pero sí importante, para evitar que ese plástico ande rodando en la calle. Eh, sí, Programa no es de reciclaje. Sencillo, sí, el, el tema del reciclaje es un tanto complejo. Yo he visto documentales de las grandes naciones que trabajan el tema de o sea, de, de la, del reciclaje y de la compra de los plásticos, uh -huh. el proceso para a, a, el proceso adecuado, porque uh -huh. no es arrumbarlo en un callejón, en no, no, un no, patio, no, no, no. eso lleva un proceso de maquinarias, uh -huh. de ensamblaje, uh -huh. que queden bien compactados. Uh -huh. uh -huh. eh, la logística del peso de los plásticos, la clasificación de los mismos plásticos, o uh -huh. sea, un gran trabajo que a las grandes naciones desarrolladas le ha costado y le cuesta poder mantenerlo. Sí se puede, claro. Pero entonces cuando te escucho con, con una idea, ¿qué es lo que debería de ser? Y nosotros como país deberíamos de ir avanzando en ese sentido, por lo menos iniciar en el distrito para ver si los demás pueblos se suman. Pero tenemos ayuntamientos en el país, y no solo me voy a limitar a San Francisco de Macorís, que no tienen la capacidad sencillamente ni de recoger los desechos, todos juntos. Entonces a menos que creen un departamento que la gente le lleve los plásticos con una pesa. Pero entonces, tú te imaginas a lo lejos que se ve distante de la realidad que tenemos en lo que es el, el atraso y el cumplimiento de algo tan sencillo y básico como recole, recoger los desechos, a llegar a un programa de, de reciclaje, a un proyecto de que podamos nosotros eh, dividir los desechos, la basura. Pero por Dios... Sencillamente cerrar diciendo, no seamos tan irresponsables, no eche esos desperdicios, no eche esos plásticos en las cañadas, que usted se lo está chiquitando o, sal, o sacándolos de su casa, pero usted lo está llevando es al río y a las playas y a todos los lugares donde desemboca y le está creando un problema a su pueblo, por Así Dios. Es. Muchas gracias. Bueno, gracias a Carolina Medina. Por...